Eh, con el Alberto, rector. ¿cómo estás? Ah, buenas tardes. Qué bueno, sí, te Escuchamos. Abrazo, Roberto. contigo. Hola, Roberto. Hola a todo, todo todo el que nos ve por esta, por este canal. Un gran placer poder compartir con ustedes y nada, llevarle las buenas nuevas de, del evento Un récord para la Bachata, que fue todo un éxito. Gracias a Dios. Eh, Alberto, una vez más, vuelve a romper el libro Guinness Records. Eh, estas hazañas que okay. tienen eh, varios <risas> significados para el dominicano primero eh, tener el título que yo diría que por default nos corresponde como dominicanos siendo el merengue un ritmo autóctono de República Dominicana y que otros países, tengo entendido que Polonia tenía récord con 400 parejas bailando eh, ¿cómo te sientes ya con este segundo eh, eh, Guinness Record ya en tu, en tu currículum? No, todo muy bien, gracias a Dios se, se pudo se pudo lograr, es un triunfo de todos, un triunfo de todo, un país que, que, que se unió literalmente para, para, para traer algo, para lograr algo que nos pertenece, como era ese ese Guinness World Record que ostentaba Polonia hasta el sábado, con 480 parejas, nosotros pudimos hacerlo con 489, y literalmente nos unimos por completo, en esas convocatorias a nivel nacional que se hicieron en San Francisco, en, en Cotuí, Fantino, eh, La Vega, Santiago, San Cristóbal, Jaina, Santo Domingo, Santo Domingo Norte, gran parte del, del, del Distrito Nacional, escuelas, eh, que donaron su, su, su, su espacio, su tiempo, su personal, sus estudiantes para, para poder eh, llegar a la meta y y en verdad se siente muy muy bien ser ser como ese capitán de todo este barco que, que lo único que, que eh, quería era algo que nos, que, nos, que, nos, que nos pertenecía, porque nadie puede bailar más bachata que un dominicano, literalmente. Alberto, tenía te, te, te, te entendido, de eh, bueno, tengo entendido, me llega la información, de que el ballet folclórico de la Universidad Nordestana, de también de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, 300 San Francisco, estaba en representación desde de la provincia, estando allá para ser parte también de este récord. Teníamos inclusive el señor director, puso eh, las medallas inclusive eh, las dos, eh, eh, mi amigo Pedro Ortega, eh, un gran bailarín, también músico pues eh, me mandó las fotos, está en sintonía en el programa y le doy las gracias por eso, de las medallas, tanto de, de cuando rompimos el récord Merengue, pero también ahora en Bachata. Así es, San Francisco ha sido eh, de las de las provincias que más parejas en los dos récords ha colaborado y eso nos hace sentir muy, muy contentos porque se, se siente que... que, que eh, en esa parte del, del país quieren mantener una identidad y una cultura viva, que son de los propósitos neurálgicos de, de este proyecto. Y eh, con la UAS, eh, la Universidad eh, nordestana también, o sea, desde, desde el récord del merengue hemos recibido ese apoyo y en verdad que se siente mucha armonía en esas, en esas parejas. Buenas tardes formalmente, Alberto. ¿Cuál fue el tiempo de preparación que se tomó para llegar a la meta de romper este récord Guinness con más parejas bailando bachata, por el cual nos sentimos muy orgullosos, ya lo hemos mencionado Mala. en otras ocasiones? Claro, eh. más de más de más de cuatro meses de, de, de ensayo. Nosotros iniciamos las convocatorias en el mes de septiembre, día 11 para ser, para ser exacto, y iniciamos justamente en, en esa parte. Primero fue Santo Domingo y luego nos fuimos a San Francisco. Literalmente al recinto de la UAS, eh, y ahí se, se pudo ensayar todo, eh, tanto la UAS como la nordestana. Y, y sí, cuatro meses de, de ensayos literalmente eh, en todo el país, porque el hecho de que fuésemos, por ejemplo, a San Francisco este fin de semana, eh, eh, ellos se quedaban y periódicamente también nos enviaban los videos de cómo iba su evolución en el ensayo, eh, se creó la parte del, del, del tutorial que colaboró y ayudó muchísimo a que se pudiera, eh, a que cada vez que ya llegáramos a, lo, a esas localidades, bueno, pues ya esas parejas tenían tenían esas, esa coreografía lo más hecha, lo más aprendida posible. Y ese tipo de estrategias también funcionaron bastante bien en, en, el, en el evento. Alberto, eh, esta pregunta me gustaría, ya técnicamente hablando, el merengue, sabemos que el merengue tiene, bueno, un ritmo eh, estándar, pero la bachata hay como varios estilos, con el crossover que es lado de la bachata, por ejemplo, de los tiempos de Luis Vargas, el, el añoñaito, Anthony Santos, Raúl Rodríguez, a la bachata que hace, por ejemplo, el mismo Romeo Santos, la bachata que hace Juan Luis Guerra, la bachata que hace eh, Prince Roy, etcétera, etcétera. Eh, ¿qué ritmo, de, ¿Cuál fue el ritmo que se, que, te, que se puso estándar y que los ejecutivos o los medores del libro Guinness que tomaron en cuenta y con cuál fue la bachata que más se identificó este ritmo que, que, que, que se impuso en los ensayos y todo eso? La bachata que se eligió fue pena de don Luis Segura que al mismo tiempo sirvió como un homenaje a su, a su música, a su trayectoria, y, y la bueno, eh, siempre se, siempre se, se, se hablaba en las, en las convocatorias que esto no era un concurso del de, de que mejor baile bachata, porque las exigencias de Guinness World Record eh, son, son muy estrictas, y no es que se metan toda esta pareja a bailar bachata, literalmente, porque si, si, eh, por eso es, se rompe el récord todos los días en una discoteca eh, aquí había que tener aquí había que tener una sí, claro, aquí había que tener una, una sincronización y se crearon movimientos especiales o muy específicos coreográficos que, que hacían que cuando que, que cuando, por ejemplo se levantara los brazos la sincronización se notaba y eran de la, de los de los de lo, de los detalles que enriquecían a la coreografía en, en su momento. Porque recuerden que la bachata no es un baile folclórico, no tiene no, tiene, no o sea no es como no es, no es, no es como el merengue, entiende Que sí es un baile folclórico, lo mismo pasó con la, con la con la con, con el uniforme. Al no ser un baile folclórico, lo único que lo, se pudo eh, para identificarlo fue el tema de los t-shirts. Pero ya el tema pantalón y eso se vio más, se quiso hacer eh, con la onda, una onda mucho más urbana. De cómo, de cómo la baila la gente en los barrios, en la casa, en los colmadones, que de ahí es, es que sale en sí la, la bachata. Claro, no es como eh, el son, eh, por eh, ejemplo, eh, que tiene una boina. Sí, escúchame Alberto, entonces ahí eh, hubo un reto mayor, porque quizás eso es un folclórico y, y las personas que participaron no estaban acostumbradas a bailar bachata sincronizada, sino todos ¿Sale? los dominicanos bailamos bachata individual pero sincronizada. Eh, fue un reto eso, por eso te dice la fue pregunta. Reto mayor. Fue el, el, el reto mayor y hacer que no se equivocaran también, fíjate que, que simplemente nos descalificaron solamente dos eh, parejas. O Se fue y con un monto muy justo, porque en un, eh, en un momento tuvimos un gran colchón de unas 200 parejas de más, pero ahora eh, ese día solamente teníamos 11 parejas de más. Ya, ok. Alberto, entonces ya, ya tenemos, eh, el libro, eh, tenemos dos récords en Bachata y en Merengue. Hay un género, un género que aunque no nació sus entrañas República Dominicana, como el reggaetón, eh, ¿verdad? Pero tenemos el dembow, que según eh, ahora mismo su máximo exponente, el alfa, eh, dice, y, y, y lo ha dicho en ocasiones, que el dembow es algo original que nació en República Dominicana. Eh, ¿Tú has investigado o, o, o se puede visualizar un libro, un, un, eh, un, una competencia para tener el, el, el Guinness Record de pareja bailando el dembow? Yo creo que el, el, el, el género debería como madurar un poco más, y aunque, aunque digamos que no comienza a ser parte de, de, nuestra, de nuestra cultura urbana entiendo que para, para lograr hacer ese tipo de cosas así, entiendo que debe, debemos esperar, tú sabes o sea, no apresurarnos eh, pero todo lo que tenga que ver con el tema cultura para mí siempre va a ser importante y, y es parte de, de, de nuestra agenda eh, eh, profesional Alberto eh, ya para este 2022 se ha pensado en, en romper otro tipo de récord ya para poner para seguir poniendo en alto a la República Dominicana eh, sí hay, hay varios hay récords eh, que, que tengo en mente poder armar el proyecto primero y entonces ver de qué forma eh, adaptarlo para que puedan a ver si no puede para pueda realizarse. Para que acá la provincia pueda salir aquí, ¿no? Ya, Pero, que te, ya que sale a nivel nacional e internacional en los Estados Unidos. Sí, eh, te comentaba que si que ella que sí, interpreta varios récords varios que ya existen eh, para ver si, si, si, si, si, si, si, si, si se adaptan acá a, a nuestro país. Porque quiero que, que, si, que o sea, si continúo haciendo este tipo de eventos sean, sean récord que rompa literalmente el país como país, no como persona, eh, no una persona, sino que, que, que, que ese título que salga sea República Dominicana como tal. Y eh, sí, uno siempre tiene proyectos ahí bajo la manga. y eh, Mira, ahora este domingo sale al aire... El especial de Navidad que hicimos con Luz García se llama Luces de, de Navidad. Y, y sí, hay, hay mucho. Hay muchos proyectos ahí en, en carpeta que, que se van a lograr hacer. Eh, Alberto, mira, eh, los reality están muy de moda hoy en día, eh, principalmente por plataformas eh, digitales eh, en YouTube, los cortometrajes. Está el tema también de plataformas como Netflix y estas cosas. Eh, dos preguntas en una. Eh, te ha visualizado, tú también eres productor eh, cinematográfico y tienes mucho conocimiento ya y experiencia. En hacer un documental de, de, de estos eh, libros Guinness Records, eh, eh, tuviste o tienes esa idea y al mismo tiempo aprovecho para preguntarte. Recientemente estuve viendo una entrevista con Yaina Tavares, eh, que le estaba haciendo a don a don Augusto Tomé, sobre el reality vive el Merengue. Entiendo que, por ejemplo, tenemos varios reality aquí de, de, de la voz y de talento, pero esos reality yo creo que deberían de el reality de bachata y el mismo reality del merengue. Eh, te dejo esas dos preguntas. Sí, eh, en cuanto a lo, al, a lo al documental que me comentabas, sí, eh, yo quisiera en, en un momento eh, poder enseñar y mostrar a la gente cosas que, que la gente nunca ve. De este, de este proceso, solamente hay mucha gente que ve el, el resultado, pero el, el proceso es muy rico y muy. Es un trayecto de mucho esfuerzo y de mucho trabajo de mucha gente. Entonces, quisiera poder. Eh, tengo muchas cosas documentadas que me encantaría en su momento poder, poder hacerlo. Eh, y con lo que el, el tema del reality, claro, o sea, yo apoyaría cualquier tipo de iniciativa a ese nivel. Yana tiene ese tiene esa franquicia que vive el merengue y, y si, si es de... si necesita, claro que voy a estar ahí siempre. Por supuesto que sí. Bueno, bueno agradecerte a Berto como siempre eh, ese tiempecito que nos dedica para compartir esa experiencia vivida, que nos llena de orgullo, nos brota el orgullo y más a todos los dominicanos y dominicanas radicados en el extranjero cuando eh, se puede lograr este libro Guinier Freco. Pues, recientemente, este año, también logramos el Mambú más grande hecho por la Dominicana. Y esto, y esto de verdad es marca país. Esto no, nos vende como, como cultura, nos vende como país, nos vende a nosotros las, y los dominicanos. Y de verdad que con gente como tú, creo que hay mucha República Dominicana y nuestras raíces se van a seguir eh, eh, eh, eh, puntualizando en esta nueva generación muchas veces, ¿verdad?, eh, no conoce eh, algunos detalles como lo es la música tan bella del merengue y de la bachata. Esa es la misión, mantener a una, un género, una identidad viva, que nuestra bachata se vea, se escuche, se lea. Mira, hoy somos portada en, en BBC de, de, de, de Londres, o sea, y, y eso lo hacemos con una, con una noticia positiva, no con algo negativo. Entonces, esa esa ese destino final de que esta noticia sea colgada en esos medios es lo que nos hace sentir eh, contentos y satisfechos del, del trabajo hecho, realizado. Así es, así es. Recientemente, ya cuando terminamos la entrevista, para que sé que tiene una, mucho compromiso. Le decía a un colombiano que Colombia es mucho, Colombia tiene como 200 kilómetros cuadrados. 200 mil y pico kilómetros cuadrados y, y, y, y más de 50 millones de habitantes. Y yo le decía: Bueno, República Dominicana tiene 48 mil y 10 millones de dominicanos mal contados, entre dominicanos y dominicana y algunos extranjeros. Ahora si sí te digo algo: el dominicano se conoce en el mundo entero. Y por cosas como esta, es que el dominicano somos conocidos a nivel planetario. Y si hay vida fuera del planeta, debe saber claro. que existe República Dominicana. Es que nadie puede bailar ni más merengue ni más bachata que un dominicano. <risa> Bendiciones, gracias Alberto por estos minutitos.